centro en tiros libres pues dijeros, para centrar en tiros libres tenemos que colocar la pelota ligeramente adelante de los defensas eh, ahí abajito el corazón del área no más de dos barras de fuerza si acaso una y media es lo que yo recomiendo y mandamos nuestro centro para que llegue claro nuestro delantero a rematar, esta es una técnica muy buena especialmente si tienes a un delantero grande y fuerte adentro del área para rematar esos cabezazos. Por favor, inténtenlo, díganme qué les pareció este tip. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, metiendo goles en el corazón del área, ¡viva la vida!